De coroal, Cambiamos de coral del verde de... de Picasso, vamos al el rojo, el rojo etc., muy lúdico, porque, pasión, porque estamos en eh, un mundo de la joie, como de la alegría también. Eh. No es por nada que ponemos esta frase de Niquit sympa, las joyas, amuletos que protegen, me gusta el poder marico que tienen sobre mí y sobre los, otros, ¿no? y sobre los demás. De más. Pero yo empezaré con el primer objeto, porque es algo que es magnífico, que tiene tanto sentido dentro de esta exposición en relación con Picasso. Esta segunda parte es un poco un museo en miniatura de las, los movimientos del arte del siglo XX y XXI, el surrealismo, cobra, el arte cinético, el pop art y todo eso. Aquí, eh, pero hay, por supuesto, los amigos de la época de Barcelona de, de Pablo Picasso, que tenemos una vitrina, con Julio González, Manolo Hugue, etcétera, etcétera. Uh, Gargallo. Aquí es una anécdota muy bonita, de un artista mítico, de un objeto mítico de siglo XX, que ha sido expuesto en la famosa galería Ratón de Arte Primitivo, una exposición de objetos surrealistas, comprado enseguida por Alfred Barr, para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tenemos aquí una fotografía totalmente inédita de 1936. Uh -huh. Le, le desayuno en furrure, o menarías a ser mazoc. Pero es una taza de té con el plato y la De casal, eh, ¿no? De, de, de, cubiertos de, de, de pela. De pelo de gazale. Pero se dice que Meret, mujer magnífica que venía de Suiza, amiga de Giacometti, un modelo también para artistas. Está en el café de Flor en Saint-Germain-des-Prés, a final de en octubre de 35. Está junto con Doramar y con, uh, con Picasso y con nous. y tiene este bracelet. Uh, la, la pulsera. Es, es, es la pulsera. Es la esa pulsera cubierta de piel. Uh -huh. Es la época que. Estos artistas del mundo surrealista reflexionaban sobre el poder simbólico uh, de los objetos es material, es y, y objetos. De, uh, objetos de funcionamiento simbólico, se decía en este momento. Y Picasso decía, Meret, se podría cubrir de piel cualquier objeto, por ejemplo, esta taza de té que estamos... Uh, quiero decir que esta creación es una creación de Meret, mítica, pero Picasso colaboró en, uh, a partir de, la, de, de, de esta joya, de la, colaboró de una simbólica. la simbólica. A mí me gustaría que nos paremos un poco sobre esta vitrina ¿no? con Lucio Fontana y Qué maravilla, las arañas, por supuesto sí. las arañas de Luis Bourgeois. Mm. ¿Y ¿Podrías un poco, tal vez, sí, contar un poco? Sí, pues mira, la, la historia de esas, de esas arañas, de estos broches, eh, Viene a raíz de un día bueno, ya había colaborado con Luis en un collar una pieza preciosa entonces un día, uh, unos años después como tres o cuatro años después Luis hizo una expresión en la Fundación Prada de Milán me cayó el catálogo en las manos y en el catálogo había una foto donde ella está en la pared de un edificio, de una galería donde soporta una araña de pared grande como ella o más, entonces yo mirando esa foto, teniendo en cuenta que Luis, para ella, el cuerpo humano es una pieza de arquitectura, pensé, ¿por qué no esa pieza que está en la arquitectura real baja al cuerpo? Hice esa pieza entera. se la envié a Nueva York por FedEx, la recibieron y me llamaron y dicen, ya, queremos ya. Y entonces la hice en plata y en oro y le fascinó y es un poco la historia de jugar con la joya como dentro, de, es que se lleva en un cuerpo, que un cuerpo es una pieza de arquitectura y ese juego que la joya no es solo adorno, sino que puede ser mucho más que es lo que hablábamos cuando hablábamos de las joyas y Picasso. Esa fue una historia muy. Qué que, que horror de, de, de tener un bicho así un vicio. en el cuerpo. Sí, ¿Y qué, qué decía Luis Bourgeois de estas arañas? ¿Las llevaba o.? Le encantaba, le encantaba todo lo que hice con Luis. Um, una maravilla, la verdad. Disfrutaba mucho porque nunca había hecho joyas. Entonces, de repente, la idea de poder llegar a otros campos de la creatividad, en este caso el diseño o la joya, y jugar como la joya como signo de identidad, por ejemplo, eso le pareció muy interesante y fue siempre una maravilla estar con ella. Uh -huh. Una experiencia fantástica. Es la historia del de, de arte que tenemos aquí entre la gran bourgeoisie Bourgeois al lado de los conceptos espaciales de, concepto espacial. de Lucio Fontana. Uh -huh. ...pasando por Giacometti, piezas únicas tan maravillosas... ...y Calder, oh. Calder uno de los grandes ¿no? que hizo... ...sí, sí Calder revoluciona ¿no? no, el, el mundo de las joyas de sí, artistas... Sí. ...hace miles y miles de estas sí, sí. y todas piezas únicas... Sí, Martelé, sí, sí, Lo, lo más improbable, ¿eh? con estas piedras de Agat, no sé qué. De, de Encontradas grossos. en los ríos o bueno. en la playa. Y que acabado están bien hechos, ¿no? Porque son piedras que tienen cien, cien muchos años. Pero él. Y son todavía tan modernas y tan claro. contemporáneas, ¿no? Y que han inspirado sí, sí. muchas corrientes uh, la, en el mundo del diseño. La, la cosa maravillosa. Es que es tan extraña un misterio de Calder, que es un reino por supuesto, pero es un reño capaz de hacer una escultura, una roya miniatura y funciona, un pequeño móvil, stabil, y también es capaz de hacer un estabil de 30, 45 metros. Es, un, es, es casi el único artista capaz, porque... No es porque haces una pequeña escultura que la puedes hacer para, para el arte público enorme, no, normalmente nunca funciona. El caso de Calder siempre, siempre es de murcia. una... Es que es de una perfección a de, nivel escala, sí, sí. ¿no? Y siempre lúdico y siempre... Y hablando del de, de lado lúdico y de pequeñas esculturas, es que Calder empezó a, a hacer estas esculturas, estas joyas, por su hermana Peggy, ¿no? para sí. las muñecas de su hermana Peggy. Mm -hmm. Entonces, eran... Miniaturas de joyas eran. Ah, es la época que hacía el retrato con hilo así cortado, hacía el circo, el circo. Y, y, y los retratos de, de Josephine Becker o sí. de esta borracha. Sí. Qué maravilla el circo, Paul Bourri, Jesús Soto. Sí, Taquis. Taquis. Y Jacqueline de Jong. Y Jacqueline y. de Jong y su idea de sumergir las patatas en oro, ¿no? Ah, sí. Patatas reales, ¿no? Porque realmente dentro está la verdadera patata, ¿no? Dentro del. Sí, sí. De sí, lo... sí. La hace secar durante dos años y ah, después sí. ah, la la baña. Años. Sí. Y y las baña. ¿no? Sí, para eso están. Y después las. Pone en un, en un baño de, de La de cosa oro, maravillosa es de tener una patata podrida, podrida como joya. Sí, joya de, de oro, oro encima. Sí. sí, qué maravilla. Tal vez podríamos acabar con una joya que, que has hecho tú también, sí. la joya de Barcelona, ah, de sí, Miquel Barcelona. Sí. Ah, pues trabajar con Miquel fue una maravilla, fue un artista que se implicó mucho, ¿Sí? uh, el encuentro en París en su atelier, allí en Rue de y um, tuvo mucho interés con muchos artistas que, además Miquel, antes me compraba, y me compraba a regalar a su madre, a su esposa, a sus amigas, a su hija, a los artistas les encanta regalar joyas. ...y comprarlas para sus mujeres, para sus amantes, para sus hijas... ...entonces un día bueno, nos encontramos en su estudio en París... ...le enseñé las joyas que había hecho con Luis Bourgeois... ...con Soto, con otros artistas... ...y bueno, quedamos que otro día iría a visitarle... ...le visité y había hecho con cera... ...muchísimas pruebas, con papeles, maquetas... Tenía como cajones y cajones y cajones de apuntes en, en forma, forma volumétrica, ¿no? no eran dibujos, sino eran todo papeles y recortes. Y a partir de ahí yo empecé a fundir en plata, en metal y a componer una, lo que yo entendería como una joya que podía encajar en ese universo funcionó muy bien esa relación... ...se fundió, de hecho se hace en Barcelona... ...y fue, una, fue muy interesante... ...trabajar con Miquel, también con Julio Parc ...Julio Parc un artista que se involucró mucho... Bueno. Julio Lepard, que es Como bueno. Y... Lo, además que los cinéticos, si te das cuenta, tienen mucho que ver con el diseño, porque el diseño uh -huh. es una acción programada. ¿no? Tú cuando ya vas a hacer una joya o un objeto, sabes lo que vas a hacer y ya sabes cómo va a quedar. Uh -huh. Y el arte cinético es un poco lo mismo. Es un arte que se plantea desde la mesa de trabajo, desde tu cabeza, cómo va a quedar y cómo va a ser tal pieza o tal el resultado de lo que tienes en mente. ¿no? Con Julio Lepar fue una gran, también una gran experiencia. Al lado aquí de dos escultores muy importantes de la segunda mitad del siglo XX, Antonio y Gormoré, que son escultores, por supuesto, y son pequeñas piezas de ellos, quiero dejar la última palabra a mano para hablar de algo que le encanta, eh, que ha escrito en el catálogo sobre eso, de Janine Antoni. Sí. La última palabra para Manu. Sí, no sé si conoces la historia, Chus, de esta mm -hmm. joya, mm -hmm. que parece que son las únicas que Janine Antoni realiza, y dice de, de, estos, de estos broches que son moldeados sobre sus propios pezones, que son como un autorretrato, mm -hmm. y ella cuando los hace, piensa en el efecto que tendrán en la persona que las llevará. Porque era para ponerse Sí, y era como ella sí misma dice que es como una performance uh -huh. que pone el cuerpo directo de una, otra, otra persona. persona. Sí, y esta joya, estas joyas tienen también una historia un poco... Que personal, las ¿no? Sí, un poco más personal y que las hace aún más autobiográficas porque esta maravillosa artista Janine Anthony um, tuvo Años después de, de estas joyas, un cáncer de del, del pecho. De, Ajá, un cáncer de pecho. Un sí. cáncer oh. de pecho, y, y entonces toman una. Tuvo que quitársela. la pues y Encima tiene ahora como bueno. doble. Sí. Sí. ¿Acabamos? Ah, oh, porque no? no, Siempre Sylvio Mejeres, gran artista Mereles. político, conceptual, maravilloso, uno de los artistas más importantes, que hacía billetes de cero cruceros cero, cero, cero. y cero dólares. ¿Y cuál es esta joya? Esta joya es un anillo donde podemos ver que hay un barril y dentro del barril hay pólvora comprimida y una lente. Y entonces él decía que si se pone al sol, explota, ¿no? Pues. Esto es una inerción, Realmente. pero la, la pieza al origen era una pieza única que podía explotar. Explotar en cualquier momento. La joya la killer. Un... La joya como termómetro del tiempo, la joya... pero la joya es la qué explosión, qué explosión. ¿no? para el futuro. Qué maravilla. Pues Muchas gracias, Manu. Gracias. Muchas gracias. Qué maravilla vos. con vosotros esa fantástica exposición, tan bien diseñada, que da gusto estar aquí. Es que respirar tan bien, es que da gusto. Son aquellas posiciones que no tienes presa.